los desengaños te abren los ojos y te cierran el corazón tenemos una mala definición de decepción y sí sé que estas duelen pero en lugar de hundirnos estas en realidad nos ayudan a abrir los ojos las decepciones en realidad deberían ser parte de nosotros Sí así no nos impedirían avanzar así no nos colocarían a orillas del abismo ¿no lo crees? Hola bienvenido y bienvenida a Avilifers te saluda Ricardo Niño y me complace tenerte nuevamente por acá en nuestro canal te quiero pedir que por favor Amigo, amiga, te quedes hasta el final de este video, ya que sé que será placentero para ti. No quiero meter el dedo en la herida, pero... ¿Sabes cuántas veces te han decepcionado? O bueno, ¿cuántas decepciones has vivido? Lo pregunto así porque debemos estar conscientes que a veces las decepciones llegan a nuestra vida. No por causa de otros, sino por culpa nuestra por esperar demasiado de otros, más de lo que pueden dar a decir verdad. Lo cierto es que, aunque sean cien o miles, todas ellas nos han enseñado mucho. ¿O no? Ahora somos un poco más prudentes. Nos fijamos mejor en quién podemos confiar y en quién no. Las decepciones estarán a lo largo de nuestra vida. Eso es algo que no podemos evitarlo ya sea en grande o pequeña medida. De nuestra parte queda que éstas nos enseñen a ser más fuertes o nos debiliten, porque sí, sabes muy bien que pueden hacerlo, pueden incluso cortarnos las alas que con tanto esfuerzo alguna vez creamos. Las decepciones, si no son manejadas con cautela, pueden hacerle creer hasta el corazón más puro que no merece ser feliz. En la vida debemos arriesgarnos a aprender, Debemos experimentar para entender y debemos mantener una ilusión para crecer. Así es la vida. Sin duda una gran lección, llena de pasadizos, millones de ellos que nos pueden llevar a tierras maravillosas o a otras infestadas de cocodrilos. Las decepciones duelen y mucho, pero por algo llegan a nuestra vida. ¿No lo crees? Exacto, para aprender. Ellas llegan para enseñarnos y ayudarnos a comprender el lado oscuro del amor, porque no podemos ignorar eso. El amor tiene un pequeño lado oscuro, pero esto, no generado por el sentimiento, no, lo generan las personas que no lo saben apreciar, aquellas a quienes los sentimientos de los demás no les importan, aquellas que fingen querer solo para sentirse bien. Por lo general, una decepción suele provenir de un rechazo Sí Estás feliz porque al fin te aceptó tomar un café Has elegido tu mejor camisa Mejor jean Puliste sus zapatos Te pusiste un poco de tu perfume favorito Ese que solo utilizas en ocasiones especiales En ese momento comienzas a sentirte mal Crees que no eres suficiente Que no hiciste suficiente Te decepcionas y lo haces de alguien que lo ha dado todo De ti sientes que no naciste para encajar te sientes incompleto insatisfecho e intentas por todos los medios formar parte de la vida de una persona que solo quiso probar no le gustó y se marchó pero tu corazón enamorado tu terco corazón enamorado no lo entiende y se menosprecia a tal punto de no soportar verte en el espejo porque ni para eso te crees capaz y sumado a ello la opinión de la otra persona esa que nos ha rechazado esa que afirma que no somos para ella la manera en cómo se expresa es más dolorosa aún. En ese momento la decepción aumenta y lo hace de una forma increíble. Es aquí cuando el dolor se apodera de todo nuestro ser, de todo nuestro pensar. Los errores comienzan, comienzan a encajar cada vez más. Y te preguntarás, ¿por qué tomé esta acción como ejemplo? Pues suele ocurrir. Y quería que te sintieras identificado. Para que comprendieras que la opinión de los demás no nos define como persona. Solo observa. Por un lado está alguien que te rechaza. Pero que aún sigues babeando por ella. Y por otro lado está aquella persona que siempre ha estado para ti. Que siempre te ha apoyado. Y tú solo te has decidido a verle como alguien más. Que forma parte de tu círculo social. Para uno, eres una persona más, y para otro, eres todo su mundo, pero como tu corazón esterco eligió escuchar solo las palabras que te ven como nadie. Aún así, es normal sufrir por una decepción, especialmente por el impacto de la misma también. Depende de la persona que la genere. Por supuesto que sí. Si es alguien muy cercano a ti, es muy probable que te duela hasta en los huesos, pero... ¿qué más da? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué sufrir por alguien que no te valora? ¿Notas cómo los desengaños abren los ojos? Y bueno, no es que cierran el corazón, al menos no del todo, solo lo hacen un poco más fuerte. Y creo que eso es lo que muchos necesitamos, que nuestro corazón sea más fuerte para enfrentar todas las batallas que nos vienen sabes qué puedes hacer apagar hacer un lado desactivar todo lo negativo que hay en tu mente Sí, las decepciones las dudas así verás todo de un mejor color así entenderás el porqué de muchas cosas y por qué no ocurren otras las decepciones no digo que serán nuestras mejores amigas pero al menos pueden convertirse en un gran arma pero una cuyo filo puede hacernos daño si no las manejamos con cuidado las decepciones nos hacen más fuerte nos ayudan a sanar las heridas esas que aún no quieren cerrar y no te miento no exagero de verdad lo hacen solo hay que olvidar un poco escúchame bien el dolor solo eso no puedes olvidar a las personas que te han hecho daño y no lo digo para guardar rencor ni nada por el estilo lo digo para que no permitas que te hagan daño una vez más a veces el corazón se pone tan terco que se necesita de la razón para hacerle entender que no puede tomar decisiones a la ligera ya que a veces esas decisiones son las que nos generan un gran dolor de mi parte de tu parte Queda que ese dolor se esfume lo más pronto posible. Creo que no hay más nada que agregar. Las cosas como son. Compórtate como debes. Actúa como tienes. Sin más que eso. Yo, la verdad, me siento muy orgulloso de ti Por cómo Has actuado Por lo fuerte que estás tratando de ser Y por el simple hecho de estar aquí Luchando Diciéndome esto que me estás diciendo de esta manera Sé que es difícil Sé que es complicado Pero... La vida se trata de eso si la vida fuera perfecta, o si todo fuera perfecto, fuera bastante aburrido. Y apuesto lo que sea. ¿A que No serías tan feliz. Como tienes que. Te necesito a tope. Por favor. muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. te quiero pedir que por favor abajo en los comentarios me dejes un emoji con una mariposa así sabré que has llegado hasta el final y que este contenido te está gustando adicionalmente a ello me gustaría por favor pedirte que me regales un buen like te suscribas activas la campanita de notificaciones para que de esa manera te esté avisando cada que subamos algún video acá en nuestro canal esto es BeLifers yo soy Ricardo Anillo y yo me despido hasta la próxima querido o querida amiga y que Dios te bendiga